Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacer al momento que decidimos rendir una materia? ¿Ya tenemos la fecha? Lo primero que tenemos que hacer es reunir todo el material. El material ideal es de la fuente, no tener eh, resúmenes de otros compañeros. Lo ideal es tener la fuente y tener los propios apuntes. Imaginándonos que ya tenemos eso, o sea que el primer requisito es la fecha de examen, luego tener el material eh, reunido y por último empezar a ver de todo el tiempo que tenemos para preparar esa materia, cómo vamos a fraccionar para que podamos desarrollar cada capítulo en un tiempo determinado. ¿Cómo sabemos si es que vamos a llegar o no? Lo que sí tenemos que hacer es... Si vamos a hacer un plan, yo te invito a que no prepares una materia en general menos de 20 días, menos de un mes. Por supuesto que hay materias y materias, no es lo mismo preparar anatomía, histología, anatomía patológica, que preparar por ahí una materia que es muy corta, que a lo mejor puede ser que haya sido bimestral, que ya es una materia como nivelatoria y estamos muy formados, muy preparados. Entonces hay materias que realmente son como muy simples, entonces bueno, vamos a ver la complejidad, pero por ejemplo, si estás estudiando medicina, arquitectura y tenemos las materias en general que son intensas, tenés muchas cosas por aprender, tenés que fraccionar el tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Te voy a hablar en términos generales, no te puedo explicar en cinco minutos cómo lo vas a hacer específicamente, porque por supuesto a uno le puede llevar tres horas, cuatro horas en hacer un buen plan. Lo que sí te puedo dar son pautas. Por ejemplo, vos tenés una materia, por decirte, de arquitectura. Este video se lo dedico a Cecilia de Tucumán, que ella me hizo esta consulta. Así que, bueno, muchísimas gracias Cecilia, porque realmente este tema a mucha gente le preocupa, no sabe cómo organizarse, así que, bueno, esto va dedicado a vos, ¿sí? Nos imaginamos que tenemos que rendir urbanismo. Y Urbanismo tiene, por darte un ejemplo, 15 unidades o bolillas o capítulos. Lo primero que vamos a hacer es ver, de todas las unidades que nos van a tomar, nos imaginamos estas 15 unidades y tenemos mínimo un mes para vos poder llegar tranquila a rendir. La idea es eso, que vos vayas tranquila, tengas un buen descanso y todos los requisitos que podés ver en otro video, cómo vas a hacer para estar tranquila el día previo a rendir sí. entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, tenemos 15 unidades y tenemos un mes de ese mes vamos a descontar vamos a hacer como un pequeño calendario donde vamos a marcar todos los días que tenemos un compromiso como por ejemplo los domingos en general los podés eh, marcar como para ir restando de los días de estudio esa es mi recomendación si vos después decidís estudiar un domingo, porque querés reforzar algo, está bien, pero es muy importante que te des los tiempos también para el descanso, también para que puedas cambiar eh, la mentalidad, el, el, el tema de estar tan concentrada con el estudio. Eh, entonces, vas a descontar todos los días que tengas un compromiso, ¿sí? Yo como parte, como en general te diría que los domingos los dejes como un comodín que si tenés que hacerlo, lo ocupes, pero si tenés un compromiso como un cumpleaños, un encuentro familiar, no los pierdas, porque eso te ayuda a despejarte, ¿sí? Suponete que tenés un viaje de dos días que no los podés postergar. Bueno, esos días también los vas a descontar. Vas a ir restando todos los espacios que sean importantes, que sean sumamente importantes, ¿sí? Porque si no, no te va a quedar tiempo para estudiar. Entonces si vos además estás trabajando a la mañana o sea, te queda por la tarde para estudiar y más los espacios que vos vas marcando que tenés un cumpleaños, que tenés los domingos y tenés el viaje ¿sí? entonces vas a contar por ejemplo, te quedan 20 días de estudio lo siguiente que vas a hacer es marcar desde atrás hacia adelante, o sea suponete mmm, el primero de mayo tenés que rendir hoy suponete que fuera primero de abril Vos tenés que marcar el día anterior que tenés que hacer el repaso de toda la materia. Tenés que lograr el repaso mínimo de tres veces la materia para que vos llegues más segura o seguro. ¿sí? Si vos no te entrenás, no practicas, ¿cómo vas a hablar Si es, eh, si es oral. ¿Cómo vas a practicar si es escrito? Si no haces los dibujos, si tienes que rendir anatomía. Si, si tenés que hacer dibujo porque tenés que hacer un plano o algún gráfico, tenés que practicarlo, si eso es lo que tenés que hacer. Aunque no tengas que dibujarlo en ese momento, no es lo mismo el conocimiento que se adquiere al momento de escribirlo que decir, bueno, sí, sí, ya lo sé, sí me voy a acordar. No, tenés que practicarlo muchas veces, ¿Sí? Tenés que, hay cosas que las re, tenés que repetir ¿sí? bueno vas a imaginarte de, los 15, de las 15 unidades el último día previo al suponete el primero de mayo vos rendís la, mater, el, sí, la materia el día anterior, o sea el 30 de abril tenés que hacer el repaso u organizarte para el repaso general ¿sí? después vas a tomar los dos días anteriores, o sea, el 29 y el 28, para hacer entre esos dos días un segundo repaso, pero vas a empezar a organizarte desde atrás hacia adelante, ¿se entiende? Te pido que si lo entiendes que lo marques ahí, entiendo la pauta que estás dando en este momento, después yo controlo, así lo que pueda volver a repetir o ampliar, me decís y con todo gusto te voy guiando, ¿sí? después, ahí vamos dos repasos el último día uno, los dos siguientes días previos el segundo repaso vamos a ir a un tercer repaso vas a tomar tres días que has generado o sea, no tomando el domingo si te queda el domingo para ampliar o, o como te decía, como comodín está perfecto pero si no vas a tomar ya para el tercer repaso tres días entonces, ¿cómo vas a hacer los tres días? vas a hacer el primer día vas a poner de unidad 1 a las 5, de las 6 a la, a la 10 y de la 11 a la 15 vas a hacer el tercer día. Con eso vas a estar haciendo un tercer repaso. No sé si va siendo claro mi mensaje. Y a partir de ahí, recién teniendo ya planificado los tres repasos desde la fecha del examen hacia el día de hoy, a partir de ahí voy a ir organizando desde atrás hacia adelante. Imaginémonos ¿no? que nos quedan 16 días. Entonces, esos 16 días, si yo tengo todo el día para, por ejemplo, tengo 8, 10 horas para estudiar por día, bueno, yo sí o sí tengo que hacer una unidad por día, sí o sí. Tengo que hacer el resumen, la lectura... Eh, lo que corresponda, después te voy a explicar la técnica del árbol, lo podés revisar algunos de los videos que ya tengo vas a empezar a poner unidad 1, la 2, la 3, como vos quieras a lo mejor tenés unida, una unidad que por ejemplo tenga 200 páginas por decirte y hay otra unidad que tiene 20 páginas, entonces ¿qué haces en ese caso? podés unir una unidad 1 y la 3 que son más cortas o la 1 y la 2 que son más cortitas y la en un día y la unidad 3 o 4 que es más larga, puedes utilizar dos días, ¿se entiende? Bueno, espero que algo te sirva. Si vos crees que hay algo que no lo entendiste muy bien, podés hacerme una consulta o si no, volvé a repetir este video y si te sirvió, dale me gusta. Si crees que le puede servir a alguien, compártelo. Y te agradezco muchísimo que hagas las consultas porque tu duda, tu problema, por ahí puede ser una guía para yo poder ir acompañando a través de este video. Soy María Marta Cantarel, acompaño a las personas a mejorar su calidad de vida, entre esto eh, la gestión del estudio. Y eh, bueno, con todo gusto espero tu mensaje. Chau, chau.